Hola chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Nicole, para las que no me conocen, y el día de hoy voy a hablar sobre un tema que me han pedido bastante y que considero súper importante ahora en el verano, que hace un calor y un sol increíble. Este video va a ser sobre el cuidado de la piel, como ya podrán haber visto por el título, y creo que es un tema importante del que se debe hablar porque muchas chicas no son conscientes del daño que pueden tener la luz ultravioleta del sol. Eh, las quemaduras, las manchas por qué te sale un lunar aquí por qué te sale otro lunar en otro lado entonces eso es lo que vamos a hablar ahora la piel es lo más importante que tenemos y es lo que está más expuesto al sol y por eso tenemos que cuidarlo 24 horas al día si bien existe gente que no le gusta el bloqueador ni mucho menos las cremas Créeme que yo soy una de ellas, no me gusta el bloqueador, odio el bloqueador, desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy, pero me he dado cuenta que como tengo una piel bien delicada y blanca, tengo que cuidármela, quiera o no. Y en este video quiero crear conciencia sobre lo que podría pasar si es que estás muy expuesta al sol, te puede dar cáncer, puedes tener... Una infinidad de enfermedades que a veces son irreversibles, por eso hay que actuar desde hoy. Tomar sol no tiene nada de malo con tal de que estés protegida. Hay muchas chicas que son morenas o blancas, da igual qué color de piel tengas se exponen al sol como por 3 horas a la hora pico, que son las 12 del día y eso está muy mal, chicas, porque en verdad en ese momento es cuando el sol está en su máximo esplendor y tiene los rayos ultravioleta al máximo entonces en ese momento hay que evitar el sol o protegerte de pies a cabeza ahora que es verano y que todos vamos a la playa incluyéndome, aunque sea color fantasma siempre procuro llevar bloqueador, como ya dije, no soy fan del bloqueador mucho menos tener que, que agarrar el bloqueador y echármelo, es lo peor que me puede pasar pero existen bloqueadores de spray. Voy a poner acá el ejemplo, no lo tengo ahorita porque se me ha acabado. No es tan caro, es súper accesible para aquellas personas que odian ensuciarse las manos y de verdad eh, hay desde protección 20 hasta el 100 me parece. Yo uso el 50, que me cae a pelo. Igual en el rostro siempre es un bloqueador diferente. No confundan bloqueador de cuerpo con bloqueador de cara. Ok, para empezar el bloqueador es súper importante. Hay cuatro tipos de piel, que es la grasa, mixta, seca y sensible. Yo tengo sensible, no confundan piel seca con piel sensible, es totalmente diferente. La piel grasa, como dice, es que siempre está en la zona T, es súper grasoso y hay que lavarse la cara constantemente y hay que secárselo con esos blotting papers que se llaman, que es para la grasa especial. La mixta tiene un poco de la piel seca y piel grasa. La piel seca es cuando se te pela la piel y tienes que echarte un montón de cremas para poder humectarla e hidratarla. Y la piel sensible, que es como la que yo tengo, es que es súper irritable, eh, no le puedes echar cualquier cosa porque de verdad me pongo roja o me salen manchitas, entonces por eso hay que tener un cuidado más especial para aquellas pieles. Tengo que decir que yo no he estudiado dermatología ni nada, esto es solamente experiencia y lo que yo creo que les va a servir un montón, porque a mí me sirve y quiero compartirlo con ustedes. Ok, para empezar los bloqueadores que yo uso y que recomiendo para toda chica, que quiere cuidarse la piel, que deberían ser todas en realidad, y es que tienes que invertir en tu piel, en tu cara, en tu cuerpo. Por eso yo siempre voy a recomendar las marcas dermatológicas, nada de porque está de moda ni porque una famosa lo usa, no. Las cremas dermatológicas son las mejores que te puedes poner, tengas piel sensible o piel grasa. Por eso yo recomiendo esta. No sé si enfoca, pero es de la Roche Posay y es especialmente para el rostro es Antelios 50, o sea de protección 50, mineral mineral significa que es para las pieles sensibles como la mía existen también de la misma marca Antelios para piel seca, sensible, mixta y grasa por eso les recomiendo, esto me costó como 100 soles viene así súper poquito pero de verdad vale la pena no lo uso todos los días porque aparte tengo esta crema es una crema hidratante que además tiene 20 de protección solar y esta la uso así todos los días, todas las mañanas apenas me levanto y me lavo la cara porque eh, si estás enfrente de una computadora o, o bajo el sol siempre te va a caer sol así que hay que estar siempre protegidos entonces tenemos estas dos cremas la crema humectante y la crema eh, bloqueador de, de día para pieles sensibles y con esto vas a poder sobrevivir tu día a día luego mi aliado es esta agua micelar de bioderma la puedes encontrar en cualquier marca dermatológica es súper importante esto me ayuda a remover el maquillaje todas las noches o todas las mañanas me limpia el rostro después de haberme lavado la cara y es súper buena la recomiendo con todo mi ser así que si pueden conseguir esto, no estoy segura cuánto me costó pero debe estar también sobre 100 soles es de 250 miligramos tienen que usarla de todas maneras porque quitarse el maquillaje siempre es recontra importante conozco a mucha gente que tiene ojeras y manchado Acá el maquillaje Que no se lo quita De la noche siguiente Y eso es fatal Porque te salen arrugas Así que por favor chicas Desmaquillense Yo para desmaquillar Uso las toallas desmaquillantes y, y ya está Para aquellas personas Que tienen granitos Manchas O erupciones Extrañas en su cara Tienen que irse a ver Al dermatólogo Es súper importante Ir a alguien especial Porque esa persona Te va a decir Qué es lo que tienes Qué cosas puedes usar Dependiendo tu tipo de piel Qué cosas no Porque hay algunas reacciones Alérgicas Que te pueden causar Y eso es... Eh, Digamos, peor de lo que tienes en la cara Así que, uno, vayan al dermatólogo Dos, inviertan en su piel, por favor Es súper importante, no se pongan cualquier cosa en la piel Porque a la larga les va a ser mal Y como ya les dije, nuestra piel es la carta de presentación Bueno, muchos chicos me han escrito por Instagram Porque les dije que iba a hacer un video especial sobre el cuidado de la piel Y dije, ah, mándenme, mi, mándenme preguntas, lo que quieran saber Y ya tengo algunas A ver, la primera pregunta De Abel Chávez 97 Nicole, yo tengo unas manchas en el rostro que me quedaron por unos granos Y siempre quise comprarme algo para taparlos cuando amerita ¿Cuál es la diferencia entre base y corrector? Quiero comprar alguno Ok, la base es simplemente eh, es una crema de color de tu piel que hay que probarse antes Que te echas en toda la cara para uniformar el, el color y tapar las manchas Luego el corrector es este que tengo aquí de MAC Me costó 89 soles De verdad fue un golpe a mi bolsillo porque no esperaba que costara tanto pero hay que invertir, entonces tuve que desembolsar y me compré este Cuando vas a cualquier tienda de maquillaje te van a probar porque cada color de rostro es diferente Así que el corrector es lo que te va a corregir las manchas Por ejemplo te lo pones debajo de los ojos o aquí o donde tienes manchas rojas Y con eso te lo tapas, esto va antes de la base Así que es un cobertor muy bueno este de MAC, pueden probar marcas también Diana Mendoza M, ¿qué hacer para que la piel no brille? Si tienes maquillaje, eh, existen polvos, los polvos básicos, y te los pones en la zona T, que es eh, la nariz, la barbilla y la frente. Si es que no estás usando maquillaje, es comprarte esos papelitos que te quita la grasa y blotting paper, se llama, lo voy a poner aquí. Y eso te lo, te lo va secando así, o simplemente tener cremas especiales o lavarse la cara constantemente, pero sin abusar porque la idea es que el rostro no se quede sin grasa. Tampoco es que abuse porque después... Si tienes un montón de grasa te salen más granitos y eso es lo que, lo que seguro no quieres. Me salen granitos desde hace 3 años y no sé por qué. He ido a 3 dermatólogos distintos y solo se me cura por un tiempo. Aparte que como sano y me lavo la cara con agua y jabón. Ok, la alimentación es súper importante para que no te salgan granitos en la cara. Lo que yo te recomiendo es usar agua y un jabón especial para la cara. Si es que lo estás usando, podrías probar con otro. A lo mejor no te, está, no te está yendo bien con ese. Y por favor no usen cualquier jabón, ¿no? El jabón del cuerpo no lo uses para tu cara. Lo mejor es lavarse con agua y pasarse esto. Que esto simplemente les va a limpiar y les va a dejar el rostro refrescante. Y bueno, eh, muchas chicas tienen acné. A mí me salió aquí como por... Cuatro meses sufrí porque jamás había tenido y no sabía por qué me había salido. Porque los granitos te salen por tres, por un par de cosas puntuales. Uno es la alimentación. Dos, no te clavas bien la cara. Tres, estreñimiento y así un montón de cosas más. Entonces a veces que las opciones se te acaban y no sabes qué es. Entonces yo fui la, al dermatólogo y me dijeron que tenía eh, pequeños quistes en los ovarios. Y me hicieron un tratamiento y a lo largo del tiempo se me terminó yendo. Y bueno, a partir de ese día ya... Le agarré conciencia y dije, ah, tengo que cuidarme la piel para que no me salga de nuevo, para tener mi piel fresca, etc. Beli Rojas T me pregunta, ¿qué marca accesible a todo bolsillo de maquillaje recomiendas para las personas que se maquillan por primera vez? Y además el protector solar, que okay, ya lo dije, que debemos usar para el cuidado de la piel si tenemos tez clara. Aunque okay, las tez claras estamos fregadas porque tenemos que tener más cuidado que todos marca accesible de maquillaje en verdad puedes irte al centro de lima y comprar pero yo no lo recomiendo porque no sabemos de dónde proviene ese maquillaje a lo mejor está hecho de, de cosas que te van a irritar la piel te puede dar alguna enfermedad a los ojos se te pueden irritar en verdad es muy complicado recomendar algo barato yo siempre voy por lo que es eh, dermatológicamente testeado como es MAC y otras marcas de maquillaje, la verdad es lo único que he probado hasta ahora e eh, invertí en un par de cositas de, de MAC. No, no te podría recomendar muchas cosas más baratas, a lo mejor NYX eh, es más barato que MAC. Siempre busquen calidad y si es que no tienen para pagar cosas MAC o cosas caras de maquillaje, eh, espérense tantito e inviertan cuando puedan. Nicole, sería genial si pudieras mencionar spa o centros de estética que consideres que son buenos o que te hayan recomendado. Bien, la limpieza facial también es bastante importante, eh, yo la hago regularmente cada tres meses Cada tres meses porque te limpia absolutamente todos los puntos negros, las imperfecciones, etc. Yo recomiendo este spa, lo hacen con punte de diamante, es súper perfecto La atención es increíble, así que si quieren probar vayan Hola Nicole, ¿cuál es tu rutina de cuidado para el día? Haz un video de eso porfis Dos, ¿utilizas algo para la noche? Cremas, sueros, etc. Ok, hay muchas preguntas, vamos una por una Lo que utilizo para la noche es simplemente esto porque esto me quita toda la grasa, la contaminación que he tenido durante el día y lo uso con esto que son los aritos y me pongo esta crema, la crema Avin que ya les conté suero no uso mucho pero sé que te ayuda a tener la piel un poquito más suave voy a investigar un poco más sobre el suero, la verdad es que no he tenido oportunidad de comprarme pero tampoco siento que lo necesito ¿cómo evitas que te salgan ojeras? Bueno, las ojeras creo que siempre van a estar, eh, solamente hay que dormir bastante, hay que desmaquillarse. Creo que existen cremitas para, para las ojeras que, bueno, no las he probado, pero a lo mejor a ti te van a caer bien. Las mamás siempre tienen buenas cremas, ¿eh? así que vayan a checar a sus mamás. Bueno, hay otra chica que me escribió un testamento, muy buenos comentarios. Me dice que la marca NYX no hace testing en animales, o sea que pro a esa, a esa marca de maquillaje. Y también me pide que haga un video sobre cómo maquillarse y ser experta. Yo claramente no soy experta, pero no quiero, no quiero salirme del tema de lo que es el cuidado de la piel. El maquillaje es muy importante, ya lo he mencionado a poquito. Hay que comprarse lo justo y necesario, nunca abusar, porque el maquillaje es caro. No se compren lo de la esquina, ni mucho menos lo que está muy barato, porque ya sabemos que no va a ser bueno. Bueno, creo que esas han sido todas las preguntas y creo que es todo lo que tengo planeado decir espero que les haya gustado, espero que les haya ayudado ya saben, vayan a alguien especialista para que les ayude su rostro tomen conciencia sobre el sol, sobre el cuidado de la piel, la importancia, de las manchas todo lo que te puede pasar te puede dar cáncer a la piel y eso es bastante crítico, así que hay que actuar desde ahora, yo te recomiendo ir a una farmacia, preguntar por esto, por estas marcas, eh, las chicas que te atienden saben bastante de la piel, te van a decir qué tipo de piel tienes y te van a recomendar las mejores marcas a mejor precio lo que tengas Algunos están en oferta Eso ha sido todo Espero que les haya ayudado bastante Así que espero que me escriban en los comentarios Cómo les va con, con el agua micelar Con las cremas que se han comprado Y no se olviden de cuidarse del sol Nos vemos a la próxima chicos. Chao